Hola mi gente, esto es Casanova Films, yo soy Casanova y quiero invitarlos a que vean mi nuevo video. ¿Qué hola, estoy de vuelta mi gente, hola a todos por ahí en todas las partes del mundo donde se encuentre. Gracias a todos los suscriptores que se han suscrito a mi canal nuevamente. De veras gracias, se lo agradezco de todo corazón, pero este video es un video cortitito, es un video cortito. Esta música que escuchan de fondo, son unos muchachos que yo elegí al azar, aquí en Las Vegas, muchachos que no le han dado oportunidad en ningún lugar, y entonces los recluté. Se juntaron Triple A Sound Records y Casanova Films para hacer este proyecto. Ya la música se está grabando, ahí lo ven, están todas las voces, todas las pistas, ahora a que se debe el video se debe el video este, este vídeo cortico quiero agradecerle a todas las personas que escribieron en el blog del muchacho que hizo el canal de youtube Go, al cual le pedía un nombre a todos los suscriptores míos y exactamente la ganadora fue Salen de Miami ella puso su nombre, el nombre que ella eligió para el canal del muchacho se llama El Sueño Dorado Sueño Dorado porque como él se estaba dedicando a buscar oro acá en Las Vegas bueno, en todos los lugares, busca oro, eso es lo que se dedica a él su canal se llama así Sueño Dorado busquen lo que está muy muy muy curioso. ahora a lo que vengo este corto video lo a hacer porque estamos solicitando chicas Tranquilas, tranquilas chicas. Soy casado, amo a mi esposa y mi esposa ama a mí. Mi esposa me ama también. Seguimos. Eh, se están solicitando chicas, más mínimo tres chicas, dos chicos. Contamos con Amauri, un bailarín que va a ser el coreógrafo. Es muy buen bailarín. Espero que se suscriban los que no se han suscrito, que compartan este video. Yo nunca casi nunca pido que compartan mis videos, pero este sí le pido encarecidamente que lo compartan. Quiero que compartan este video por todas las redes que ustedes puedan, porque necesitamos esa chica beat La canción se la voy a dejar al final. Cuando se acabe este video le voy a dejar la canción para que escuchen la canción y se metan en el drama de la canción. Y entonces disfruten, se peguen con, con el ritmo que trae y entonces se decidan las bailarinas. O sea, recuerden, tres chicas, dos chicos, mínimo. Si aparecen más, hacemos casting o algo, pero si aparece ya, pues la semana entrante estamos filmando y, y salto el video de la próxima semana. La próxima semana el video venía siendo como un making off de un videoclip que voy a hacer ahora allá en un parque. Voy a hacer un videoclip musical allá, pero iba a ser un tutorial de cómo yo hago mis filmaciones y cómo le doy colores. Va a ser otro tutorial. Mis equipos, que muchos me están preguntando con mis equipos, eso va otro tutorial comenten comenten debajo aquí comenten debajo y pongan qué es lo que les interesa saber de Casanova Films o de Triple A Son Records de los dos puedo hablarles perfectamente a la hora que quieran entonces a todas las personas que no se han suscrito a mi canal sé y estoy consciente que a ustedes no les gusta llegar tarde al trabajo pero si no se han suscrito a mi canal créanme ya están atrasados esto es Casanova Film les mando un abrazo gigantesco a todas las partes del mundo one love bless Y soy tu canaba tu ay, no me va like, a No, no, no, no, no, no, no. Ponga esa buena camina, no me sirvió. Entre tuyo, no hay nada. Entre tuyo, no hay nada. Entre tuyo, no hay nada. Entre tuyo, no hay nada. Entre tuyo, no hay nada. Entre no hay nada.